Usted no nació para estar aburrido, sino no nació para estar triste, no nació para estar sufriendo por esa persona que le abandonó. Usted puede estar feliz al lado de esa persona que usted ama. Si esa persona no quiere regresar, eh, cada vez que usted lo busca o la busca, eh, sencillamente recibe negativas. Pues bien, la buena noticia es que por medio de la magia negra, por medio eh, de muñecos vudú, de entierros en cementerios, por medio... Del vudú negro ancestral haitiano Podemos hacer que esa persona llegue Tocando la puerta de su casa Arrepentida, llorando Pidiendo perdón por los errores cometidos Todo es posible en esta área Yo tengo la experiencia y el reconocimiento mundial eh, Gracias a mis eh, buenos resultados Y puedo regresar la felicidad nuevamente a su hogar Contáctenos desde cualquier parte del mundo Y deje de sufrir Atrévete y déjate de sorprender